para empezar todos los expedientes cuando en otras comunidades autónomas, todo el proceso de aprobación de las ayudas se hacía en seis meses aquí se utilizaba en tres cuatro años durante esos años murió mucha gente esperando recibir sus ayudas y a que se le fue reconocido un derecho se calcula que en estos años la comunidad enciena alrededor de 35.000 personas han muerto esperando una espera cruel e inhumana que ha llevado a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 Si ha sido encantado de hacer esto, ¿cómo lo iba a hacer? Todas las variedades que hizo con la presentación de dependencia. También pasó por la consejería, con mucha pena y poca gloria, el señor Jorge Cabrera, que también hizo de las suyas con nuestro colectivo. Y por último, el señor plana zaplana nuestra SUNY, que se ha dedicado a hacer un tipo de política genocida, imponiendo...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 Hablamos con discapacidad. Eh, con... Por una parte, hablamos de personas con discapacidad intelectual que a los a sus casas eh, sufren muy exteriores, ¿eh? físico y, cogn y cognitivo brutal.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 El, el mangoneo ante el sobrino de Cotino y el empresario Ortiz, alentados por Cotino con el ánimo de vaciar residencias públicas para llenarlas de su familia, más concretamente la residencia de su sobrino. Y hemos tenido que aguantar que se pague la odea de nuestros equipos de fútbol que todo lo que, que, todo lo que se debe a su colectivo, más de 80 millones de euros. En estos años hemos visto cómo se construían Aeropuertos sin aviones, construcciones de trávica, que han sido un gran pufo y un gran robo. Ciudades de la luz con los oscuros despilfarros. De han construido ciudades con muy malas artes y muy buena ciencia, la del robo. Mientras se dejaron la comunidad social y sin atención al medio de pesar su trascenden de dependencia. Así han sido estos años de ley de dependencia de nuestra comunidad. Derechos expoliados, vidas, machacadas, una ley de dependencia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 A, a, a escuchar así que doy paso a, a nuestro ahorcado de la dependencia muy buenos días a todos bienvenidos al acto inaugural Miles de valencianos en situación de dependencia hemos acudido en masa a concentrarnos a las puertas del Palau de la Generalitat para protestar por una situación injusta. Todo empezó cuando la Policía Nacional... Registró nuestra sede de la plataforma en defensa de la ley de la dependencia de Alicante. Aquel día encontraron documentación que acreditaba que la reforma que en ella se realizó se pagó con dinero en B, así como toda la contabilidad en negro que demostraba que todos sus miembros recibían un sobre con dinero negro todos los meses. De toda la documentación se desprende que todos los dependientes conducían vehículos de alta gama. Y viajaban a Canarias con dinero obtenido de las tarjetas Black de Caja Madrid. No hay que olvidar que los, usu los usuarios de los centros de atención residencial disfrutaban a sí mismos de todas las toneladas de confeti necesarias para la celebración de los cumpleaños de sus hijos y nietos. Y se sorteaba un Jaguar dentro de un garaje entre todos los asistentes. Por ello... No estamos dispuestos a que más miembros del Partido Popular Valenciano ingresen en prisión o desfilen por los tribunales en calidad de imputados. Estas bellísimas personas no son las responsables de que nuestra tierra esté en quiebra. Esta injusticia hay que atajarla de inmediato, porque si no lo hacemos, ¿qué clase de sociedad somos que permitimos que personas que no han provocado esta situación estén pagando sus consecuencias? Y estamos tan seguros de ello porque debemos reconocer que hemos sido nosotros, las personas dependientes y sus familias, los que firmamos el contrato con la Fórmula 1 con el señor Eccleston, al que conocimos en una tienda de ortopedia. Los que nos hemos llevado calentitos varios millones de euros en comisiones ilegales por la visita del Papa. Los que hemos colocado amiguetes nuestros que conocimos en las colas de las farmacias o en los centros de día en los puestos de dirección de las cajas de ahorros valencianas para no tener problemas de financiación de los macroproyectos como la Ciudad de la Luz, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o Terra Mítica. Somos conscientes que las personas dependientes y sus familias Estamos empujando con todas nuestras fuerzas a los, a los políticos del Partido Popular hacia la pobreza y la exclusión social y que al avalar la deuda de los equipos de fútbol valenciano hemos sido un ejemplo de perversión e indecencia. Por ello solicitamos respetuosamente a los jueces en un ataque de arrepentimiento sin precedentes que no metan en prisión a estos pobres corruptos que son unas víctimas de nuestro despilfarro y del saqueo que los dependientes han estado llevando a cabo desde hace años en el País Valenciano. Existen casos intolerables. Un ejemplo de ello es el pobre señor Cotino, ha tenido que dejar la política para irse a recolectar caqui. O el señor Carlos Fabra, al que la envidia de los dependientes valencianos, al tocarle en siete ocasiones seguidas el gordo de Navidad, le ha llevado a ingresar recientemente en prisión. Aprovechamos este acto para recaudar algo de dinero para que el señor Fabra pueda al menos ingerir algo de cava en estas fiestas tan entrañables en prisión. Que quede muy clara una cosa, los dependientes hemos pedido, hemos podido meter la mano, lo hemos dicho mil veces, pero nunca la pata. Sin alargar más esta situación, hemos querido reconciliarnos con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y aceptar esta invitación de Doña Recortes y el señor Peperín. Doña Recortes, ¿dónde está usted? Adelante, a ver el señor Peperín. Paso al frente, ¿dónde está, señor Peperín? Ya llega. Muy bien, me encanta su implicación. Quiere usted las tijeras, ¿no? Tenemos que inaugurar el acto. ¿Usted coge la, las tijeras que hemos comprado? Por favor, alguien quiere que las tijeras. Y hemos pedido a su delegación antes de que entre en vigor la ley Mordaza, por si acaso. Yo tenía de ver. Con este sol no puede ser. Con este no puede ser. Hagamos un esfuerzo entre todos, hombre. Yo te veo capaz. Bueno, vamos. Un fuerte aplauso a Doña Recorte y al señor Peperi, por favor. Queremos reconocer su inestimable apoyo y su esfuerzo por conseguir que estas personas consigan una situación administrativa que les devuelva la dignidad que sus propios semejantes, los dependientes, les han sustraído. A continuación vamos a cortar la cinta inaugural, os pido por favor un fuerte aplauso. Y bueno, la idea de la inauguración era que bueno, como esta gente está tan acostumbrada a salir y a hacerse buenas fotos, ¿no? Y, y, a, y, a, y a hacernos creer que todo va estupendo, como se han quedado sin residencia y centros que inaugurar, pues claro, lo único que le queda inaugurar ya es un dependiente y, y hacer con ellos lo que le dé absolutamente la gana, ¿no? Y es lo mismo que cuando salía a su tío Sánchez esa plana. Parece que ha inaugurado más centros y tal, parece que esté inaugurando algo, ¿no? Parece que esté volviendo, ¿no? es un producto estrella de la, de la consejería ¿no? Entonces, era un poco la idea y el manifiesto satírico era un poco para darle la vuelta a la tortilla y a eso ¿no? ha un poco el caso porque, como decía Einstein, eh, si quieres un distintos distinto, se hace una cosa eh, distinta, ¿no? Y bueno, esa era un poco la idea. Y nada, vamos a luego nos vamos a dar unos plantas, o sea, con los carteles, si vosotros queréis participar, eh, la idea es hacer un cartel y luego en Twitter lo compartís o con vuestra frase que queráis y de alguna manera creamos un poco de viralidad con, con todo esto, ¿no? Y nada, que muchas gracias por venir. hecho los carteles reivindicativos con frases que en el fondo van en el mismo camino de esta campaña de comunicación diferente que se ha querido hacer desde la plataforma y eh, lo que se ha querido hacer son frases que son muy mm, incisivas pero que no tienen ninguna falta de razón y, y nos ayudarán a todos a poder conseguir lo que queremos. Todos los que os queréis hacer una foto vamos a estar grabándolas y con esta campaña de vídeos que hemos empezado a hacer vamos a empezar a subir a todo aquel que quiera grabarse diciendo una frase en primera persona y sumarse a este movimiento para ayudarnos entre todos a que todo vaya mejor. Y eh, ya por último decir que en el canal de, de YouTube de la plataforma tenéis ya accesible el corto con el que Piedad ha compartido su historia y hemos querido pues eh, compartir perdón, ¿no? compartir un poquito su historia con ciertos tonos de humor, con ciertos tonos de crítica y, y esperemos que no os deje indiferentes porque se ha hecho con mucho cariño, con mucha ilusión, piedad y unos cuantos estuvimos aquí dos días grabando, por la mañana y por la noche, o sea que espero que os gusten y si los compartís bien el mejor que mejor, y si os hacéis fan de la página, o sea, del canal de YouTube de, de la plataforma, ayudaréis a que todo lo que se pueda llegar a decir tenga mucho más valor y llegue mucho más a donde tiene que llegar. Muchísimas gracias. Bueno, os animo a que veáis el corto. Está hecho Perdón. con mucho amor y, y, sobre todo, corazón. Soy yo primera persona, cuento la historia de mi hijo. Y con cierta ironía de lo que está pasando y me gustaría que acabáramos este acto más. Me gustaría que acabáramos este acto diciendo la famosa frase de Oiga, ¿se acuerda usted de la ley de la dependencia? Muchas gracias. Si quieres ser mi voz, habla de una vez. funcionarios menos golpes de pechos y más aplicación de la ley de dependencia. ¡Dependiente! Seré. personas con diversidad funcional. Si no actúas, eres como ellos. Menos corrupción y más radicalización Tenemos una ley de dependencia muy dependiente. Es corrupción y más rehabilitación. Si hubiera justicia social, no seríamos dependientes. Recortemos los privilegios, no los derechos que tanto nos ha costado adquirir. Queremos que se vuelva a cotizar a las cuidadoras son un 98% las que se dedican a cuidar a los grandes dependientes y grandes personas con discapacidad. De siempre, de toda la vida, de toda la historia. Queremos que cambie. Defensa Extreme Dredge. Tú también, en caso este algún momento, puedes ser Ser dependiente es una cuestión de tiempo. Yo estoy en la sala de espera. Es cosa de todos. Implícate. Con el dinero que nos roban de la corrupción se podrían hacer muchas cosas por la dependencia. Así que ojo con la corrupción que nos quita a todos el pan y la dignidad. Que Vivimos en una sociedad, creo que primitiva, y por parte de estos políticos, el político es el psicópata peor estudiado por la humanidad, el mejor atendido por los que consideran ignorantes y borregos, y el más entendido por los más interesados. Tengo también que decir que las leyes sin conciencia invitan a la violencia, y es una ley, que, una ley de naturaleza de todos, porque es una ley, eh, perdonad por el miedo escénico, pero quiero decir otra cosa: que el mundo era de todos y para todos hasta que llegaron los primeros ladrones. Vete con nosotros hoy para no verte solo mañana. La dignidad y los derechos de los dependientes. Todos seremos dependientes y todos tenemos que actuar para defender la ley de dependencia. Los decretazos sin conciencia crean indigencia. El respeto de los derechos humanos para todos, todas las personas dependientes o no, por una ley de la dependencia real y efectiva. Es una indecencia recortar independencia. Primero las personas. con justicia, no caridad. Es obligación del Estado atender a sus dependientes. El copago mata asesinos. Vamos a parar este genocidio. ¿Qué sociedad somos si es más importante rescatar a los bancos que rescatar a los dependientes? mi estatua? ¿Quién me pone la pierna encima? Para quitar del poder a aquellos que, que piensan de forma independiente, pongamos a gente que piense en los demás y entre ellos a los dependientes. Si no abres los ojos ya, vendrá otra vez la gaviota y se te cagará en la cabeza. España tiene la obligación internacional de garantizar los derechos de las personas dependientes. Los derechos humanos son derechos, no privilegios. Quien causa daño, de poco derecho tiene a reclamar que sufre. Es una indecencia recortar en dependencia. Actúa. Bueno, pues eh, dejamos aquí por finalizado el acto y que muchas gracias por venir cada año, venga. Eh, a la gente que ha traído eh, la octaña y el tabalet y a la gente de... y a José Luis que ha traído la megafonía y a toda la gente que nos que apoyáis cada día, venga.